Mi nombre es Leonardo Balcázar, tengo 40 años. Estoy ahora viviendo aquí en Irlanda, Dublín específicamente. El motivo por el que me vine a, a estudiar aquí a, a Dublín fue primeramente para conocer la cultura europea. que Siempre me intrigó conocer cómo viven, cómo se desarrollan. Obviamente ellos tienen muchos más años de vivencia, entonces uno de los motivos por lo que me vine primeramente a aprender el inglés porque es otro idioma, Nuestro idioma materno en Bolivia es, es el español. Bueno, creo que ya lo dije, soy de Santa Cruz de la Sierra. Eh, y bueno, estamos contentos aquí con, con toda la vivencia que estamos teniendo en el poco tiempo que llevo acá. ¿no? Eh, los encontré a la agencia SWA porque un amigo vive acá y él cabalmente vino por este medio. Y me recomendó esta, eh, esta, esta empresa porque tiene todas las condiciones, ¿no? es decir, primeramente seguridad al, al pagar este, el dinero, porque tiene un contrato establecido y, y todas las, ellos te facilitan todo cómo hacerlo digitalmente. No tuve ningún problema, gracias a Dios, este, fue instantáneo y a, y a los días tuve la aceptación de la escuela. La verdad es que el soporte ha sido muy bueno, este, al principio tuvo un, un, un pequeño problema con el tema de las maletas, eh, que no llegó mi maleta. Gracias a Dios aquí el soporte de ellos y personas me acompañaron bastantes veces al aeropuerto para ver ese tema y también estaban constantemente ayudándome para hablar, como yo no hablo muy bien el inglés, ellos hablaban por teléfono indicando y haciendo el reclamo respectivo. Después, en la acomodación, también perfecto. tuve este, Desde el primer día que llegué, tuve una este, casa donde do dormir y, y donde vivir. Eh, la casa es muy bonita, amplia, grande, con todos los servicios básicos incluidos y los ele electrodomésticos que se necesitan en, en una vivienda. Eh, después también, las personas que, que, que viven ahí que en la mayoría son latinos igual que yo, también ellos están experimentando, como yo, toda esta vivencia. ¿no? En respecto al, al pago que se hace digitalmente, como lo dije anteriormente, no tuve ningún problema, vuelvo a recalcar, este, fue muy rápido y a los tres días, si no, me, si no me equivoco, ya tuve la carta, o a los cinco días creo que fue, ya tuve la respuesta de la escuela, que ya está todo pagado por los ocho meses, que bueno, son seis meses de clase y, y dos meses de vacaciones. ¿no? Entonces ya uno eso le da la seguridad de que es, es, es una escuela real que cumple con todas las condiciones. En las recomendaciones podría decirle que para todos los latinos, no solamente bolivianos, este, siempre uno busca todo que esté prácticamente hecho, porque llegar a un país donde uno no conoce nada es muy difícil. Yo recomendaría S.W.A. porque cumple con todas las expectativas en todo sentido, es decir, desde el momento que uno llega hasta le dan su chip, que eso no lo da otra empresa, le dan su chip para hacer el cambio de celular y así, poder, así le facilita para poder comunicarse y ya tener un número de aquí, de la misma ciudad ¿no? de, de Dublín. Bueno, en cuestiones de trabajo, gracias a Dios tuve la suerte de encontrar un trabajo a los tres días que llegué, encontré trabajo a dos cuadras de mi casa, este, siete minutos caminando, es mi trabajo, eh, trabajo en un castillo, un castillo hermoso de 1192, creado en 1192. Eh, el trabajo es totalmente diferente al que uno hace en la mayoría de sus casos en, en, en su país. Puesto que aquí no sabemos el idioma y nuestro, nuestros estudios, mientras que no tengamos la validación del inglés, no sirve. Entonces, podría decirle que aquí uno se empieza de cero. Mi trabajo ahorita yo estoy trabajando de Kitchen Porter, que es este, limpieza, aseo todo, y asistencia a los chefs. Estoy netamente en la cocina, eh, aprendiendo también de, de ellos, mirando y, y, y, y bueno, no aprendiendo todos nuevos. Irlanda es un país que abre las puertas en todos sentidos. La gente es muy amable, los irlandeses son muy amables eh, Gracias a Dios no he, tenido, no he tenido ningún problema de racismo, de discriminación por, por ser latino, digamos, no he tenido ningún problema Más bien aún este, nos, nos dan ventaja en el sentido de que ellos te entienden Y, y, y eh, ayudan, ayudan el miedo, la verdad es que yo no tenía miedo porque eh, cada persona es diferente, pero yo les recomendaría a todos que se animen, que se animen a, a hacer este, este viaje, este, para mí este nuevo comienzo porque yo ya tengo 40 años, eh, la vida es así, uno tiene que empezar cuando cree que, que en su país ya no puede aportar más, en mi caso, yo necesitaba salir porque quería una nueva experiencia, aprender el inglés por supuesto y, y bueno, empezar una nueva vida. Les aconsejo a todos que, que, que se animen, es algo increíble, es una, una vivencia muy bonita, van a compartir cosas nuevas y van a aprender cosas nuevas también.